Se llama Victoria, tiene 23 años, es de Chile y bueno, vamos a proceder con las preguntas. Victoria, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en Australia? Eh, llegué hace cuatro meses y me quedan dos meses más. ¿Dos meses más? ¿Ya me vuelve, vuelve a casa? Y, no, después tengo un mes para viajar ah. y vuelvo a fines de septiembre. ¿Vas a aprovechar para descubrir Asia un poco? O La idea vale es recorrer ahí? un poco Australia y después irme una semana a Bali y, ah. y volver a Chile. Sí. Muy bien, perfecto. Una chica lista. ¿Por qué decidiste a Australia? ¿Por qué este país y no otro? Eh, bueno, departía cuando terminé la universidad, la terminé en diciembre y quería hacer una experiencia en el extranjero. Necesitaba... Estudiaste, el... Estudié business. business. Necesitaba el inglés para subir de... Perdón. encontrar un buen trabajo. Y me puse a ver Estados Unidos porque claro. me queda más cerca de Chile. ¿Canadá también? Incluso? No, Canadá no me tincaba claro. por el tema del clima, era muy frío. Ah, pero vi a Estados Unidos y era el doble de caro. Sí, realmente. Sí, realmente el doble de caro. Y me puse a averiguar Australia y claro, era la mitad. Y dije, bueno, Australia nunca pensaba ir a Australia. Eh, igual es el momento porque uh -huh. después creo que nunca me voy a morir ir. Por eso decidí venir a Australia. Muy bien. Y cuéntanos, ¿qué estudias aquí? Acá estoy estudiando general English. Uh -huh. Y entré, partí en preintermedio y ahora pasé a upper ah, sí. intermedio. ¿Cuántas semanas estuviste en preintermedio? Siete, siete, siete semanas, semanas. En nueve semanas en intermedio y ahora pasé a intermedio. Ya vas a subir, ¿no? Arriba, entonces, AP intermedio. Sí. Y bueno, ¿te está gustando lo que estás estudiando? O? Me encanta, he aprendido muchísimo. Bueno, yo, los profesores son excelentes y la, la gente que he conocido, las distintas culturas... Haciendo la pelota un poco. <risa> las distintas culturas ha sido, no sé, increíble también sí, con, sí, con los profesores Sí, tu... excelentes los profesores, la calidad de la gente ha hecho buenas amistades aquí con sí, tus alumnos muy Sí, muy sí. buenas amistades Aparte la gente tiene edades parecidas y eso me encuentro Muy bien, bueno ¿Crees que has aprendido mucho desde que empezaste aquí en Brahms? Muchísimo El día que llegué quería preguntar <risa> <risa> Quería preguntar cuál era el mejor supermercado acá Y te juro que no pude No pude preguntar, mi inglés era horrible Y ahora ya llevo cuatro meses ¿Y, ¿Y cuál era el mejor supermercado? Gold. Gold. Gold. <risa> <risa> pero okay. No, pero he aprendido muchísimo. Ahora puedo ir a una entrevista de trabajo y hablar claro. en inglés. Te sientes segura sí, ya. Sí, me siento totalmente segura. Y claro. sobre todo cuando volvamos ya a nuestros países, Sí. Eh, vamos sí, a notar un nivel bastante grande. Ahora con los dos meses que me quedan, yo creo que ya, bueno. ya estoy listo. Bueno. Bueno, y ahora una pregunta un poco más arriesgada, ¿me puedes decir lo mejor de Browns? Eh, lo mejor de Browns, yo creo que son los profesores. Uh -huh. Sí. ¿Crees que son muy estrictos aquí o son eh, más creo que es, son No, no creo bien. que es lo suficiente que uno necesita acá, porque uno le necesita demasiado estricto porque uno también viene a conocer diferentes ah, personas, claro. a conocer las noches, los días, las playas, pero creo que es como... Lo que realmente uno necesita estar acá y se nota que somos unos profesionales y no sé, yo no lo encuentro. ¿Y tú desde que empezaste a respetar el porcentaje de asistencia? Sí, he faltado dos días. ¿Dos días? Veces. <risa> ah, sí, es que encuentro que, o sea, si no venís, estás gastando plata por las puras y en verdad uno aprende mucho y lo pasáis muy bien. Me dan ganas de venir a clase. Eso. Sí, aquí no tenemos a nuestra madre que nos diga. No, llegara. nada. ¿Verdad estudiar a clase? No, todos los días conocí gente nueva, ah, bueno. perderme esa experiencia, no, prefiero y bueno, ¿me podrías decir lo mejor de Golcos? ¿Lo que más te ha sorprendido quizás. Me gusta mucho el estilo de vida acá, uh -huh. que bueno, las tiendas se cierran a las 5, bueno, eso no es bueno para mí, pero para la gente que trabaja, encuentro que el estilo de vida es más mm. relax, la gente es simpática, bueno, y el clima, al lado de mi padre, <susurra> es excelente, estoy invierno, claro, no es como que me esté muriendo de calor, pero, pero en Chile yo estaría con 50 parcas y ahora estoy con una polera, ¿no? Y también te ha sorprendido el tema que son muy deportistas aquí sí, y además, sí, se cuidan sí, mucho. Sí, verdad. No, bueno, es verdad. Te motivan a hacer deporte, es tanto lo que tú veías a la gente haciendo deporte, que realmente uno se motiva a hacer surf, a trotar, a bailar, no a, a hablando, o sea, hacer diferentes cosas. Bueno, y ya para terminar, eh, me podría decir lo mejor de Australia. Lo que más te ha sorprendido de Australia. General, lo mejor de Australia. Como eh... país. Ay, qué difícil pregunta. Sí, ¿no? No es fácil, no eh, es fácil. Bueno, a mí lo que lejos más me gusta de Australia es eh, el tema de la seguridad. Uno puede adentro. estar caminando de noche, Ajá. de día, usar o el transporte y nunca he visto nada raro, nunca me sentí sentido incómoda o nunca he sentido miedo. Eh. Como que se sentí libre en ese claro. sentido. Más, es que y más claro. nosotros que venimos de unos países sí, un poco más inseguros. No claro. Acá Ajá. es porque me siento libre, puedo Canidad, caminar y no, coche, no tengo que estar mirando para atrás si alguien me va a saltar. Okay. No, eso es lo que pues muchas gracias, Victoria. Ha sido un placer. Gracias por, por bueno, presentarnos un poquito su opinión. Y nada, que lo en clase ahora, ¿vale? <risa> muchas gracias, señorita. <risa> Chao.